Bueno, el término afrodescendiente para mí es muy importante porque es un término que reúne toda esa diversidad eh, proveniente de la diáspora africana, eh, todos los descendientes de los que vinieron antes, eh, que fueron traídos a este continente, y que eh, de alguna manera buscamos ese espacio donde podamos reunirnos, donde podamos compartir en conjunto y poder recordar de alguna manera o rescatar toda esa riqueza histórica. Eh, eh, que generó la participación en nuestros ancestros en América. Entonces para mí, aparte del término técnico, que es que es son todas las personas descendientes de un ancestro eh, proveniente del África, es más allá, es, es esa palabra que logra es, eh, reunirnos a todos, eh, reunirnos a todos y de alguna manera reunir todas nuestras necesidades y todos nuestros sueños. Para mí, un afro-latino, que somos nosotros, yo soy afro-latina y soy afrodescendiente. Entonces, la palabra afrodescendiente reúne todo: reúne el afro-latino, reúne todos los, los afros que estemos, en las personas que seamos afro-latino, afro, -latino, afro -caribeño, todos estamos dentro de la palabra afrodescendiente. Así que yo considero que es un afro-latino es afrodescendiente. Así que no va a decir que es el mismo, no tiene la misma connotación, pero es, es afrodescendiente, sí, definitivamente.